Grabando, bueno, estamos viendo la, la botellita de refresco, nuestra botellita de refresco y nuestra botellita de refresco modificada. Estamos viendo, bueno, eh, ahí tiene la pipeta, más eh, el electrodo de tungusteno, eh, eso es plastilina epóxica tipo parsec ahí vemos el tramo de la pipeta que entra y la vara de tungusteno que llega hasta ahí y bueno y ahí tiene una pastilla de carbono que puede no tenerla bien lo que voy a hacer ahora es producir un vacío en la botella con la máquina de vacío bien al provocarle el vacío ¡Opa! Estamos por debajo del nivel. Acabo de darme cuenta. Tengo que ponerle aceite. Bueno. Al provocarle vacío vamos a ir viendo los diferentes eh, aspectos de esta botella eh, en base a sus diferentes vacíos. Cuanto más le provoquemos el vacío, el plasma en su interior comenzará a ser más blanco. Bueno, lo que voy a hacer ahora es con este cable, eh, voy a unir la botellita. El electrodo de tungsteno se lo voy a unir a la bobina Black Hole. De esta manera vamos a conectar eh, la bobina Black Hole a la botellita para que las emisiones eh, salgan por la botella. También vamos a conectarle la tierra en el otro extremo de la bobina black hole tenemos aquí el cable para nuestro electrodo de tungsteno conectamos y el cable se lo conectamos a la bobina black hole una vez que esto ya está hecho tomamos el cable tierra y le conectamos del otro extremo la tierra Bien, entonces nosotros ahora podemos ver que la botellita está eh, sin vacío. O sea que si yo prendo el equipo de ondas escalares, la energía solo va a llegar hasta aquí. Va a entrar, pero no vamos a ver ningún efecto electrostático. Bueno, vamos a hacer la prueba ...de prender el equipo y ver qué pasa. Vemos que no pasa nada. Bien. Vemos que sigue el video corriendo. No afectó el video. Eh, bueno. Entonces ahora vamos a empezar... ...a hacerle el vacío... Con el equipo prendido y vamos a ir viendo los diferentes colores. Lo que voy a hacer es apagar la luz para que podamos verlo mejor. Ok, ahí apagamos la luz, prendemos el equipo y prendemos la bomba. Mejor acá. Estoy viendo que se me corrió la manguerita. Esto lo corremos para aquí. Ahí está. Bien, vamos de nuevo. Ahora lo que voy a tratar de hacer es de quemar ahí para poder cerrarla ya que quede sellada para esto voy a usar un soldadorcito Bueno, pasó lo imprevisto. ¿Qué es esto? Pensé que iba a tener una llama un poco más grande, pero esto es una vergüenza de llama. ¿Cómo hago yo para...? Bueno, mirá, se apaga. Nada, no lo había probado todavía. Ahí se cortó. Vamos a prender la luz. Ahí está la bomba haciendo ruido. Bueno, ya voy a ver qué le pasa a esto para que podamos ya sellar de una vez por todas el tubito que es la pipeta. Una vez que yo sello esto, ya la botella queda al vacío completamente y al vacío que la hayamos hecho, ¿vale? Bueno, vamos a ver, eh, yo ya, esta yo ya la hice, ahora la rompí para que lo podamos volver a hacer de nuevo. Pero te voy a estar mostrando cómo se comportó esta botella la primera vez. Vamos a el nuevo modelo de Lámpara Caribe, hecho con nuestras manitos. Un amigo vino, se tomó este refresco en mi casa. Humberto, mira lo que hice con tu botellita de refresco. Le puse una varilla de tungusteno. Y una pastilla de carbón. Y bueno, una pipeta le hicimos el vacío y la quemamos y se cerró. Ahora tiene un cable a la punta del coso. Bueno, vamos con eso. 3, 2, 1. Y arranca. Vamos. A ver, apagalo, apagalo. ¿Vos viste eso? Vamos a hacerle sombra. 3-2-1. Pero mira qué bonito. No, ¿y si lo toco? ¡Ah! ¿Está habitando, señoras y señores? Mira que... ¡Qué lindo! ¡Sorprendente! ¡Mira qué lindo! Well Escuchamos el sonido de la cavitación tremenda, ¿eh? ¿Y si yo toco? ¡Ah! Échele ganas, échele ganas. Se prenden hasta la Se prenden hasta las lámparas Caribe. Mi botellita de refresca.